Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hemos venido aquí a dar una vueltecilla por Ávila estamos aquí en el hospital de Sonsoles y bueno, como siempre, como se nos hace de noche pues nos ponemos debajo de una farola para hacer el vídeo que da muy, muy buena luz estas, estas leds y el caso es que hace bastante buen tiempo aquí en Ávila ahora que, que se ha ido el el temporal Gloria y ya no sufres tanto con el frío que hacía aquí en Ávila y se puede estar perfectamente en la calle los otros vídeos que hice anteriormente los tuve que grabar dentro de casa porque es que hacía mucho frío en la calle llovía y, y no apetecía nada grabarlo fuera ya ya se está un poquito mejor y vamos a hablar un poco sobre el tema de, de que hay muchos funcionarios y mucha gente que obtiene dinero de, del estado y es complicado porque más de, de la mitad de la población está recibiendo este tipo de ayudas o este tipo de sueldos cuando el resto de, de la población pues está está trabajando y probablemente esté trabajando en, en trabajos que son un poco precarios o que ni se acercan a los sueldos de, de esta gente que... Que está, que está trabajando como funcionarios. Por ejemplo, lo, los ministros han triplicado esos puestos con eso de, de la coalición y esos sueldos son estratosféricos. No tiene, no tiene ningún sentido al haber una coalición que además ha sido precaria y ha sido en contra de todos, esta gente esté, esté cobrando de esta manera y además esté cogiendo dinero del bolsillo de, de todos los españoles. La verdad es que los funcionarios deberían cobrar lo que es el sueldo, el sueldo medio de, de un español, alrededor de unos 2.000 euros o así, y no estos sueldos tan abusivos que, que, estamos, que estamos viendo, porque si no la situación va a ser insostenible. En España se entiende al envejecimiento, a ver cómo, cómo pagas tú la, la jubilación y las pensiones de, de estas personas si es menos de la mitad de la, de la población la que, la que trabaja. Entonces, bueno, hay que pensar un poquillo más en el resto y menos en, en engordar nuestros bolsillos. Y esto es una situación completamente complicada y que no se puede solucionar si los que ponen las normas son los que están poniendo los sueldos entonces bueno hay que hay que intentar evolucionar nuestras mentes y ser un poquillo más solidarios con las personas yo en mi caso lo, lo que pienso es mejorar los tipos de, de trabajo que ofrecen que ofrecemos como es la tecnología y dentro de nada pues, pues intentaré presentar un proyecto que ya veremos si sale bien o no porque hay muchas personas que no están preparadas en puestos que, que les quedan grandes y no dan la talla y entonces lo único que hacen es malgastar dinero en algo que no valen y esto claro pasa en las empresas públicas porque al fin y al cabo no importa porque cogen el dinero de las arcas pero lo que son en empresas privadas eh, rápidamente te largan si no tienen beneficios pues, al fin y al cabo una empresa solo solo vive de sus beneficios, no, no vive de subvenciones ni nada de eso. Así que nada, te animo a que te prepares, te formes y que busques en un trabajo en una empresa privada y que en realidad te, te realice. En cambio, si eres una de estas personas que lo único que quiere es engordarse su bolsillo sin hacer nada, pues nada, busca un trabajo en una empresa pública, que seguro que te irá muy bien. Bueno, espero que os vaya bien este fin de semana, ya estamos a viernes, ya estamos a final de mes, así que, así que nada, ya hemos superado lo que es la cuesta de enero y ahora ya viene febrero. Venga, hasta luego, un saludo.